¿Qué pasa chavales? Bienvenidos un día más al canal, bienvenidos a Crash of Cards Chicos, como habéis visto en la miniatura del vídeo, vamos a por ese nivel 100 Tan soñado, tan esperado Mirad la cantidad de monedas que tengo aquí Que no son ni 1000 ni 2000 Que son 17.000, casi 18.000 Que son 180 máquinas que vamos a abrir ahora ¿O no? Vamos a por ese nivel 100, seguramente no las tengamos que abrir todas Vamos a ver si también nos dan... Unas pocas de gemas Las suficientes para poder tener Ese nuevo coche legendario transformable Que está muy chetado Venga, vamos a empezar a abrir máquinas Vamos con esta primera máquina A ver cuántas legendarias nos salen Ahora después haremos un recuento Veremos los coches también Que nos faltan por fusionar Lo que necesitamos todo chicos Vale, bueno De momento perfecto Nos sale un nuevo coche de esta última y nueva actualización de la Atlántida, este coche soberbio, coche raro, muy bien, empezamos muy bien la apertura, la acabaremos muy bien, pues la acabaremos en el nivel 100 sí o sí chicos Y nada, tenemos por aquí común, en el carrito, mira va, ya estamos subiendo experiencia, estamos casi al nivel 98 y ya los dos últimos niveles Supongo que serán fáciles de llegar Bueno, por aquí tenemos que conseguir Cuatro camiones de EAN Dubai Bien, y este Último nuevo coche Este trencito, chicos, que como veis Me falta el tobogán No lo tengo, veremos a ver Lo que tardo en conseguirlo Vamos a continuar abriendo máquinas esas son Esos son Los coches fusionados que me faltan ahora os enseñaré las legendarias que tuvimos que dar porque antes las teníamos todas que tuvimos que dar para fusionar coches coche de policía 180 máquinas chicos tenemos 139 gemas a ver si consiguiéramos llegar por pura suerte a esas 350 para poder tener ese coche transformable que la verdad que para escaramuza está muy, muy cheto vale edad de piedra más 10 de experiencia por ser común. Mira que si sale ya por ejemplo una épica que no te va maximizada subimos de nivel. Y vamos viendo también los power up que nos van mejorando. eh Chicos que ya nos falta poco. Coche raro. La banana. Bueno, bueno, bueno, bueno. La banana. Aquí está el coche plátano. Más 20. No lo tenía. Lo tuvimos que dar si no recuerdo mal. Y ya estamos muy cerquita del nivel 98 chicos. Bueno. ¿Qué estaba diciendo? Sí, el coche transformable está muy cheto para el modo escaramuza escaramuza perdón que todos estos personajes que veis que están en el top 1 todo el rato con 1800 coronas que consiguen y es que el coche vamos yo en partida cuando hay algún coche transformable en esa partida me salgo porque es imposible jugar está a pegar golpes, te manda por ahí a tomar viento y es imposible jugar, conseguir cualquier corona, porque te quita mucha vida aparte. Si pudiéramos tenerlo, sería de 10. Vale, coche monombatí, más 20 de experiencia, que hacen que subamos a nivel 98. Nivel 98 que nos va a dar, se nos mejora, ojo, el cañón al nivel 9. Más un 15% de daño, chicos, ya estáis viendo ahí las bolas. No sé si llegarán a rebotar o no. Bueno, vamos a hacer un pequeño repaso por legendarias que son las que nos pueden dar más experiencia para subir o gemas. Vale, tenemos por aquí el coche de velocidad que todavía no lo tengo. Me faltan 13 cometidos, chicos. Vale, tanque. Mira, me puede salir el camión monstruo que lo tuve que dar para ese autobús monstruo. Ese coche fusionado que, me, que si no lo habéis visto, dejaré por aquí arriba en la descripción o en las notificaciones el vídeo para que lo veáis tenemos el avión que lo dimos para el coche fusionado y ese de caza y el coche transformable que son 350 gemas casi nada eh chicos, casi nada vale, el coche nupcial más 10 de experiencia todo lo que sea que me den experiencia mirad que hay aperturas que empiezo a abrir máquinas y solo me salen Coches maximizados. De momento me está yendo muy bien. Me están saliendo coches que no tengo maximizados. Coches nuevos. Coche músculo. También es verdad que he tenido que dar muchos coches para, para fusionar y tener otros nuevos. Bueno, ya sé que muchos de vosotros también estaréis al nivel 100. Yo he estado... Son dos años jugando, chicos. Soy un jugador casual. Yo he estado más o menos dos años para poder llegar. A este nivel 100 Este nivel máximo de Crash of Cards No se sabe si más adelante pondrán niveles Por encima de este nivel 100 Pero de momento el nivel 100 Es el nivel máximo del juego Hay veces que he jugado más Hay veces que he jugado menos Ya sabéis vosotros que yo tampoco utilizo Ningún tipo de hack Que voy limpio, voy a abrir máquinas a muerte Consiguiendo el dinero O jugando viendo la publicidad De Crash of Cards es ya nos están saliendo Coches Maximizados Salen comunes No me gusta tanto porque me dan poca experiencia Y si son maximizados Una gemita, vale Este nos da experiencia, hormigonera La hormigonera Que el diseño está muy chulo Quizás no sea un coche tan bueno Pero está muy bien hecho Es un coche diferente a lo que Normalmente tenemos visto en Clash of Cars fuera, una gema, que me vale verga Morada, vamos a pasar esto un poco más rápido, neón, fuera. Bueno, al menos es rara, me das, me das dos gemas que me vienen muy bien. Bueno, por aquí tenemos el pan. Madre mía. Madre mía, los coches maximizados. Me das tú el susto de me de aquí. What? Ah, vale, ¿qué hago ahora, chicos? Me gasto gemas, no me gasto gemas. Tenemos 156. Faltarían 200 gemas más. Y no creo que me salga de las 150 máquinas. No creo que me salga. Todos coches maximizados, raros, épicos. Porque si saliesen comunes, todos tampoco llegaríamos para tener ese coche transformable así que yo creo que voy a mejorar el tobogán para así poder asegurarme un vídeo más tener ese último coche funcionado que ha traído Crash of Cars, ese tren que ya sabéis todos que es nos bueno, vamos a comprar que son cuatro en total vale chicos y así también ganamos esa experiencia que nos va de lujo para subir de nivel al nivel 99 que se dice pronto ya sé que muchos de vosotros me habéis dicho en los comentarios. No, claro, no caso. Muchos me habéis dejado comentarios diciéndome tal. Eh, nivel 97, nivel 98. David dice: Soy nivel 30. Llevo mucho tiempo jugando. Wow. Son dos años jugando, chicos. Muchas máquinas abiertas. Mucha perseverancia con el tractor, bueno de momento bien, nos ha salido un coche que otro nuevo el tobogán para poder fusionar ese tren no sé cómo se llamaba el otro día un suscriptor me dijo qué es lo que hacía especialmente ese coche funcionado mirad es este cuatro toboganes que no tenía y ya los tengo ¿eh, chicos así que bien y abajo. No nos distraigamos. Ojo que si sí, de casi 80 máquinas. No me sale ninguna legendaria metido de los coches. Y yo voy. Ojo, ojo. Vale, vale, vale. Ni tan mal. El este coche oculto, chicos. Ese último coche lleva varias actualizaciones que nos sacan coche oculto. No sé por qué lo están haciendo Crash of Cars. La verdad que sacaron varios coches ocultos. Demasiado juntos Y eso no mola tanto Así que ¿Por qué no esperar un tiempo y así crear hype Para un próximo coche oculto? Vale, ya creo que va siendo hora que salga legendaria ¿No creéis chicos? Bueno, y épica, la primera De tantas máquinas que ha abierto ya El aerodeslizador Bueno, 5 gemas No le hacemos un feo Esas cinco gemas enamorada morada Carro de Guera, más 20, más 20. Pasamos ese Ecuador del nivel 98. Mira que pronto estamos en el nivel 99, chicos. Épico otra vez. Bien, bien, bien, bien, bien, bien. ¿Qué me das? también de bomberos. Lo llevamos al nivel máximo. Nos dan 40 de experiencia. Sí, señor. Muy buena esa, muy, bu muy buena máquina común quiero ah, legendaria ya eh. vale, la edad de piedra nos sale de nuevo a ver nos salís a un coche nuevo no sé si os acordáis hay coches nuevos nos pueden salir por poder salir pueden salir a ver a ver a ver a ver mirad están estos dos que son comunes no sé si os acordáis que enseñaron este antes de que saliese la actualización, yo preguntándome si iba a ser legendaria. Algunos pensaban que épica. Mirad, ni rara, ni épica, ni legendaria. Una simple común. Vale, seguimos. No sé cuántas máquinas quedan. Pero, pero quedan máquinas, chicos, para subir de nivel. El triciclo, una gema. Vale, como veis, ahí quedan 150 gemas. Hemos abierto ya con esta, creo que son 30 exactas rara vale, pues pues pues pues pues no quedan máquinas vale a ver si nos saliese también el camión de EAN White lo dimos hace tiempo ya eh para los ríos me dan dos gemas rara rara una retro dos gemas más me parece que si lo paso rápido nada más que me dan gemas Bien, bien, bien, bien, chicos Vamos a ver si tenemos suerte No quiero maximizada porque 10 gemas no, no me vienen ahora bien Quiero experiencia para subir de nivel Y me dan el barco pirata Me dan el barco pirata de un máximo Bueno, nos ha salido ya una legendaria, no pasa nada Ahora por otra Seguida, no, no me sale seguida Me sale una común la Carrilana vale chicos tengo por aquí épica nos sale el depósito de aceite maximizado no quiero cosas maximizadas bueno, voy a decir algo que no lo he dicho antes dejar un like para lo que es para los que estéis continuando viendo el vídeo continuando viendo el vídeo eh, onda retro dos gemas Va, quizá hay mucha bola amarilla, pero luego no toca común, vamos a pasarlo rápido músculo, más 10 de experiencia y ya falta un peo y medio para llegar al nivel 99 pues tiene 130 máquinas vamos a llegar sí o sí vale, legendaria bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien. bien, bien, bien, bien, bien. a ver cuál es, quiero un camión, avión vale, el avión 80 de experiencia y ya nos dejan prácticamente en el nivel 100, vale, nivel 99. Vamos a ver qué power up se mejora. Buah, el cañón riel, nivel 9, un tiempo más de rayo. Que también lo podremos variar si queremos con la fuerza, direcciones, etc. etc. Vale, el avión, muy bien, legendaria es que, que no teníamos porque dimos Ya queda poco, chicos. Vale, común. Mira, aquí estamos ya casi al nivel 100, ¿eh? Vale, Robert Lunar. Más uno, pasamos. Lo que tenga maximizado lo paso rápido, ¿eh? Común. Está común, común, común. Carruaje real. Están saliendo coches ocultos. Ya podría salir el tótem. Que no lo tengo. Morada. Morada, morada, morada. girosfera ni tan mal. La girosfera. Haciendo referencia... Joder. Otra legendaria. Mikawi Vale, bien, chicos. A por el avión. O el camión monstruo. El tanque. Uf. Bueno, bueno, bueno. gemas, No lo hacemos bien. Hemos recuperado ya todas las que habíamos invertido antes en el coche... Tobogan Bueno, es un coche, es un trineo. Como lo quieras llamar Vale, car, maximizado tres legendarias De momento No me quiero ni imaginar la cantidad De legendarias que podrían salir Si consigo abrir todas las máquinas Rara Carro de guerra, más 20 75 experiencias Queda ya nada Venga, va sí, No me lo creo No me lo creo no me lo creo, no me lo creo vale. Rara Rara, me da el trotacalles Fuera, más dos Gemas Dejadme abajo en los comentarios Chicos, ¿Quién de vosotros Es ya a nivel 100? ¿Y quién no? escucha astronauta La gema Están saliendo todos los coches Ocultos, oh, menos el que necesito El que quiero Vale, épica Cargas, más 5 Fuera, nos sabéis también El camión de hay. Vale, común y está El duque de una serie De los años Catapum De los duques De Hazard, no sé qué se llamaba La serie, vale Común, el ciclo Maximizado, venga, venga Dame cosas que quieras Ya, me han salido dos o tres legendarias seguidas. Ya poco va a salir. Vale, el coche fúnebre. El Buggy. Vale, Buggy al nivel 8. Perfecto, más 10. 105 de experiencia que queda A ver si saliese una legendaria. Y ya culminamos. Vale, común otra vez. Quita nieves, fuera. Quita nieves, que tuve que hacer una apertura especial para que me saliese. Porque se necesitaba para el coche de invierno O sea, moto de nieve para vale, el hot dog Fuera, el perrito caliente. Dos gemas, dos gemas, dame, dame algo Dame algo, Y otro coche Y salen todos diferentes, ¿eh? me van saliendo Uno a uno, todos menos el que quiero Al morada carro de guerra, Dios mío. Lo tenía al 1, me ya al 5. De las veces que me ha salido, bueno, nos dan 20 de experiencia por ser rara. Ya no. va. Y esto no termina, ¿eh? No termina hasta que no lleguemos al nivel 100. La calabaza. Me sale la calabaza. Una coña ya, ¿eh? Quiero que me salga el totem. Mirad, me falta que me salga el Omni El hipercoche Ya, man, me han salido dos No me lo creo, eh No me lo creo ¿Común? común, coche común Wow, el coche Corona De... De Fast and Furious El vale, coche Corona que nos da experiencia Robert Lunar otra vez, madre mía, del Robert. Madre mía el Robert. We'll Común, otra vez, el carrito del supermercado, el mejor coche del juego sin lugar a dudas. Uno otra vez, madre mía, pero ¿por qué? Coche? Otro coche oculto, otro coche oculto. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Otra común, creo que pasa aquí. ¿Qué? ya salido antes. Ya sabéis que cuando se hace apertura se suelen repetir mucho los coches. El Bolido espectral, este coche, la furgoneta de la serie de Scooby-Doo. Queda, queda, queda poco, ¿eh? 45, si salís legendaria legendaria. No sale no va a salir. Vamos a ver Va el donut más 20 Y estamos a 5 de experiencia Cualquier cual, cual, Cualquier Cualquier bola La que sea común, rara, la que sea Saliese, no tuviésemos Maximizada, llegaríamos al nivel 5. Vamos allá, ¿eh, chicos Esta puede ser la bola Común Que no la tengamos Vamos ah, por saco! Carruaje, madre mía. Carruaje. No estaría mal que fuese una legendaria, ¿eh? Para culminar. Vale, coche cartón, más 20 de experiencia. Chicos, nivel 100 conseguido. ¿Por qué no sube el nivel? ¡Ah! Uh -huh. Me he columpiado un poco O no ha subido esto en mi video A ver Estábamos a 175 O a 195 ¿A cuánto estábamos? Maximizada Espérate que me ray. El swing Vale más 10, dime que sí. Vale, bien. Nivel 100, chicos. Nivel 100. A ver, ¿qué me da a nivel 100? Que no lo sé. No sé si me habréis dicho vosotros o no. Vale, se nos mejora el power up del lanzallamas. 3 segundos más de duración. Que no es uno, que son 3. Y ahí está, chicos. Nueva insignia desbloqueada. Alcanzado el nivel de prestigio. Nivel 100. Qué chula que está esta insignia Me la voy a poner ahora mismo vale, Sale ya Inclusive mirar todas las insignias Que tengo Esta insignia de nivel 100 que está chulísima Y ya no Ya no se puede subir más niveles Me han hecho falta He abierto, he abierto, he abierto Unas 70 Máquinas o así ¿eh? O sea que me han sobrado 100 máquinas, más de 100 máquinas que me voy a guardar ese dinero para otras aperturas Y nada chicos, hasta aquí el vídeo de hoy Estoy muy contento de haber llegado a este nivel 100 Este nivel máximo del juego Ya no hay fronteras que pasar Muchas gracias a todos los que estáis detrás de la cámara A los 5000, ya casi 6000 que somos Porque sin vosotros no hubiese llegado... A este nivel 100 No hubiese jugado tanto No me lo hubiese tomado tan en serio Así que muchas gracias Por todos los ánimos Por los que me decís Sigue así crack Sigue, ¿Sigue jugando Crash of Cards Nos gusta mucho lo que haces Muchas gracias a vosotros que me veis Que disfrutáis viendo Lo que hago, como juego a este Maravilloso juego de coches Nada chicos, me despido por aquí Nivel 100 conseguido Y a por más